Tengo una placa de Cruise, no post ni show. Yo. yo no quiero drama, te quiero una piedra de si y con Rápido no pide sin pa' que so like, no te guaraní, like ball. Con mi pluma verde no entiendes, no compro ni combo. Me fui de tu no encontré los ella no es mi home. Mi meta es la que nadie ve, pero nadie Salimos todo lo que, un que hicimos, ¿Dónde estabas? Empezamos de cero, salimos de empleo yo para En mi propio jardón planto mi alma Por eso no espero que nadie lo traiga Yo no me defino por todo lo que creo, Más bien, yo tu lombra si me encuentro perdido Ok, si quieres lo divino ni divino por eso que en eso no vimos y sigo Lo persigo para cuando lo encuentro ya no hay camino oh. Mi mente desborda sus dientes de oro La mera consiste en un beso tan lleno de su teta hambre, que todo lo que hicimos ya nadie lo hizo Por eso lo hacemos, no tengo piquete Pero en el juego no conocido maneja paquete Una flor de otro algo diferente Marcamos tendencias sin antecedentes Descaya dos comimos un par de peces Por eso que no, no te tengo dos no siempre Tenemos de todo, ripete, carajo te trago A algunos si alguno jugué Puede decir lo que quiera, primero en la zona Sin puli, por eso enamora mi mente vuela no toca la corriente El más que apuesta es el más inteligente A pesar de que me sientas apegado sé que no faltó yo no ando apurado, yo clap clap is this is is clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap clap No soy tu pa' que on pa' ni lightbow. Pues mi pluma verde no lo entendés, no compro ni combo. Mi ferro solo, una coquilla no con quien lo ve, ella no es mi hoe. Mi meta es lo que nadie ve, pero nadie la entendió. Cumplimos todo lo que un lapid dijimos, ¿dónde está bo? Empezamos de cero, salimos del plego, lloró para hobby